início de um novo livro, segundo livro da Torá. A Torá nos diz o seguinte, no versículo 6, primeiro capítulo: Vayamot Yosef, vejolha E faleceu Yosef, todos seus irmãos e toda aquela geração. Na sequência, para o sucedi, o nê Israel parou, vai Vairvu, E os filhos de Israel se multiplicaram. Tem alguns sinônimos aqui. Paru, Vaishretsu. E aumentaram. Vayaatzmu, Bimot, muito, Pergunta agora, a O'Arahai Makadosh. Por que a Torá repete novamente? Depois de ter dito isso no fim do livro de Berechit, que faleceu Yosef com 110 e anos. A Torá repete aqui, de novo faleceu Yosef, porque a Torá precisou dizer que faleceram os irmãos e porque a Torá precisou falecer que faleceu toda aquela geração. E qual é a ligação entre essas mortes e esses falecimentos e a sequência? Benê Israel, Paruba e Shretzu, se a Torá me quisesse falar que a Israel estava aumentando no número fora do natural, tinha que ter dito. Ao contrário, certo? Tato lá, que vai fru, vai shretsu, vai Israel. Não, vai Israel, paru, vai shretsu. Então, diz o Orahaim Kadosh que a sequência desses dois versículos nos vem ensinar como foi o desenrolar da escravidão e são quatro itens aqui citados. A primeira foi a morte de Yosef. Pois se Yosef estava vivo, os mitzrim não conseguiam dominar-los. Hmm. todo el tiempo que Yosef estaba vivo Amisrael estaba en el sossego absoluto dentro del Egipto el segundo, y después del fallecimiento de Yosef que fue el primero de irmãos hermanos a fallecer la Torah nos dice y falecieron todos también sus hermanos que todo el tiempo que uno de los hermanos estaba vivo los egipcios respetaban y honraban a ellos como Agmarat diz em Masej Tzotadaf Gimel, que, depois que voltaram do enterro de Yaakov, a Turá nos diz que os egípcios respeitavam eles, e o fato de um dos irmãos de Yosef estarem vivos, já continuava essa situação natural e boa de Amisrael dentro do Egito. Então, o segundo desenrolar foi a morte dos irmãos. O terceiro, el fallecimiento de toda aquella generación. O sea, los 70 que desceram en no Egipto, vamos a dejar a Iochebet que nació y e salió del Egipto, pero los otros 70, todos fallecieron, que también ellos eran importantes dentro de la visión del pueblo egipcio. Y e por eso que no iban a esclavizarlo. O, dice Orajá, puede ser que el fato de ese setenta que absorberan de Jacob, a Jochmad de Jacob y dos irmãos, entonces no iban a dejar que Amisrael Israel se envolviese con un trabajo que mesmo no comienzo fue voluntario, inclusive pago, y después fue forzado. Y el tercero, perdón, y el cuarto item del desenrolar del de inicio de esta escravidión fue justamente que eh, el problema los egipcios comenzó cuando Amisae comenzó a multiplicarse, ¿cierto? Eh, que el problema no era, ¿eh? El problema no era, el Torah no, no ven a contar que Amisae estaba solo multiplicando. El Torah nos ven a contar que el fato de la escravidión, el cuarto ítem, vamos a decir, la gota que rebalsó el copo y hizo con que los egipcios decidieran que iban a escravizarlos, fue el fato da multiplicación sobrenatural de Amisrael y e por eso ahora jaime cómo se explica este el sentido de esos dos versículos que a gente vio. La secuencia da para allá <coughs> y aquí tiene un ítem muy importante para entender a cuestión de la diáspora. Cuando Amisrael se espalha desde la primera diáspora desde el primero galute Mitzrayim y después que se espalió, ¿eh? después del primero Betamikdash fue concentrado en Babel, y después del segundo Betamikdash, Bihlal, Amisrael está en los cuatro cantos del mundo. Y a gente de repente ve una situación que ten lugares donde tiene por un periodo, por varios, por centenas de años, y de repente los total prácticamente desaparecen de este lugar y van para otro lugar, y así sucesivamente, a te Sí, que a gente se pegar de 100 años para aquí o que el pueblo de Israel estaba concentrado en Europa oriental y en el Medio Oriente, en Medio Oriente, a Israel hoy no está concentrado, está concentrado en Eretz Israel y está concentrado en el mundo occidental, inclusive más con su mayoría en el continente americano. Y el sentido de esto, Orajaim se explica así. <coughs> Mas él primero hace una pregunta. Cuando la Torah dice, en el versículo 8 del capítulo 3, Va eret le atzilom y yo de si, voy a ser para salvarlo del Egipto, povo de Israel, y subirlo de esta tierra, el eret toba para la tierra de Israel. Então, quando vai chegar o momento, diz a Shem, que a está conversando aqui com você que, que diz para ele quando vai chegar o momento, que esse momento foi quando? A partir de 12 meses duraram as 10 pragas. E a pergunta é, por que quando chegar o momento? que é esse momento de tão importante? Então, depois de dar algumas colocações, o Rahá e diz o seguinte, que o principal sentido do Galut é que el pueblo de Israel, ainda aquí, no fue, era antes de Matantorama, ya eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ellos van en diferentes lugares para justamente pegar las faíscas, los nitzotzot de Kedusha, espaliados en el mundo. Cuando un yehudi se encuentra en determinado lugar e ele faz uma bracha faz o cumprimento de Tromitzvot, ou no caso dos, de, de Am Israel e Mitzraim, o sofrimento deles, lá fez com que os nitzotzot, que estavam, é uma coisa cabalística isto, certo? Que os nitzotzot de Kedushah, que estão misturados da santidade, que estão inspirados com a impureza, sejam discernidos, separados, y pegos por Am Israel y cuando ellos terminan de pegar todos en su Kedushá, entonces Am Israel sale de este lugar y deja este lugar totalmente vacío de Kedushá y esta Kedushá que asume Am Israel está tomada para llegar no Tikkun Olam total y así Jaim <coughs> explica esta cuestión del Galut de Mitzrayim y claro que también la gente puede aplicarla sobre los demás Galuyot como el propio Raháim en otros lugares también se manifiesta en relación a eso. Que justamente Israel está, es mismo un yudí, simples. De repente se encuentra en un lugar afastado, que no tiene ninguém, Y justo llegó la hora de reza y le tiene que rezar en este momento. Él aquí ven a hacer un concerto, viene a hacer alguna cosa, viene a empujar los que están ligados con su alma. Y por eso él se desenrola para este lugar. Justamente por esta causa y por eso precisaba ser un momento exacto de la saída de Mitzrayim y no podía ser anticipado ni siquiera un segundo. Shabbat shalom.